Hoy os vengo a contar una historia En favela Estábamos en... Asegurar la zona Estábamos en la mierda Porque había tocado este sitio Y de asegurar la zona Este sitio es casi imposible De defender Nos faltaba, recuerdo ese sitio, esos dos sí por reforzar. Me acordé que lo dije mil veces y nadie lo hizo. <ríe> También recuerdo que había un escudo aquí y un eco aquí. Estábamos jodidos. Yo con mi escudo dando información a mi amigo Eco. Nos estaban ruseando varias personas. Previamente ya había matado. Alguien. Pero no, me estaban rodeando. Y no sabía qué hacer. Ahí es cuando... Recordé... Que soy el puto amo. Y que solo existe un main class, Que yo sepa. Pero claro. Eso eran viejos tiempos. Después me quitaron a clase durante un huevo de semanas. Me quedé sin ella, sin poder estar con ella. A mí me destrozó por dentro. Tuve que jugar con otros personajes, ya, chucha. Ay. Si pudiera viajar al pasado y enseñaros la antigua clase cómo era. Como reventaba, sería muy feliz. Bueno, simplemente el escudo. Para que no lo sepáis, el escudo ha cambiado un poquito. Eh, las manos también. Es diferente la mano, creo yo. Y. El rayo es diferente. El The time has come. Ya El gente? Qué raro contigo, Normalmente pero... la gente entra por aquí Sí, están entrando por abajo por escalera posiblemente sí, No, no, tranqui, tranqui, tranqui Estás entrando con un Twitch eh Hay un Twitch dentro Tío, ¿en serio si uno no se rompe? He matado a uno, eh chavales no Lo he dicho Eh, están abriendo arriba, Ten cuidado Y también están abriendo arriba están Y también están aquí... abriendo y... de... al lado Madre mía, me han violado. Entra uno, entra uno. Yes, the time has come. Está aquí. Está aquí. Está aquí, he dicho Está acostado, eh. Lo mato, yo, lo mato yo, lo mato yo, lo mato yo con cuidado, ¿vale? ¿eh? Tell me, Tell me. <coughs> oh no, Help me. el poder El, tumbado, el tumbado, la Voy, a ver, lo, lo mato yo, lo mato yo Lo mato yo, por favor Que, que a voy ver, con la, ahora voy con la Dime que si sí. Back can fly es otra transformación, ¿eh? Oh, si sí, eso es transformación, 700... <risa> ¿Has visto? doble Cuchillo! Joder, tío. ¡Che! Aún no te vayas. Porque viene un clip brutal, o sea, impresionante, ¿vale? Eh, gracias a Evil, que lo grabó, así que estoy eternamente agradecido, ¿vale, tío? Gracias si lo estás viendo, en serio. Bueno, eh, antes de poner el clip, eh, ha muerto Clash otra vez. RIP 11 del 6 del 2019 a 14 del 6 del 2019 pues murió otra vez o sea lo vetaron otra vez y bueno pues que se lo va a hacer lo único que tengo que hacer es rezar para que vuelva otra vez si no pues no sé no podría hacer vídeos de clase eso lo tengo claro Friendly, en serio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 ABDUSCAN ¿Sí? <risa> Acabo está, de quedarme no. flipando, hermano Tienes arriba A ver, vi. A ver que, que me falta una mano Sí, Fíjate. pero calla, calla Se ha ido por arriba hacia el otro lado, mena mío. Tengo 8 de vida, no puedo hacer nada Pues hombre, a ver ¿Pilla un pixel? Está en la bomba de A, está, ¿Está en A, en a. No. No. Está en A no. Pero... Está don't está spot, no. don't spot, please <risa> Está te, te <va. risa> Ella gente a tu izquierda. Se ha ido escaleras. Oh, oh, oh, oh, oh, Look at this dude! You're about to get sick!